Hola, yo soy Andrés, CEO de Think Studios, y hoy quiero invitarlos a que estén atentos a las redes sociales porque muy pronto, en las próximas horas, vamos a estar lanzando nuestra plataforma, Educarme. Y estén atentos porque tenemos muchas cosas interesantes para ustedes. Nos vemos ahí.